todo Si alguna vez de tus ojos O de ti no te, te sale, Acordate que eras mía esta te harás Cuando mucho ya has volado Hay camino te puedo Regresar a nuestro nido Serí primero caro Cuando mucho ya has volado Hace daño he cobiado el Cuántas veces me ser un papa ese año huérfano y desconsolado, me, me pone en mi cama Cuando mucho ya colado,